Muy buenas chicos, ya estamos de regreso al canal, le vamos a meter caña y estamos hoy, os traigo una cosita nueva y me acompaña mi colega íntimo, Guerre, Guerre, ¿estás por aquí? En un pueblo italiano. <risa> aquí estamos, dándole... Yo, amigo, el narco. ¡Qué tal! Vamos, ¿vas a probar este jueguecito que la verdad ¿eh? lo probé un rato así, así con él para ver si, si, si era legal, si estaba bien, ¿eh? Y la verdad es que fue unas risas Y digo, esto se tiene que subir al canal ¿Sí o sí? Y bueno, vamos a ello, ¿no? Ahí estamos, ahí llegamos ¡Y cayendo! Vale, vale, estamos por aquí Como iba, levántate, perro ¿Dónde está Ploste? ¡Ploste! ¿Dónde estás? No jodas ¡Qué bueno, tío! ¡Míralo! ¡No, no! Vamos niño, no, ¡Qué bueno, tío! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Y te caes aquí, ¡Hola! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué risa! A ver, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas. No te muevas. ¿Y tú? ¿Quieres ninguno este? ¡Coño! ¿Qué cuesta esto, tío? ¡No! no. ¡A tomó por culo ya! ¿No puedes conmigo Ajá. el poder se ha ¡Uy, sí! Perro, mira, ¡Mira qué postura! Perro. centro! <risa> no, no, no, no por qué yo, tío Venga, si el 13, vamos Vámonos, vamos ¿Qué si tienes que hacer? Están saltando ahí Plastidina, tío, plastidina con esto ¿Y si, y si, y si ¿Y si lo tiro? No, yo no, yo no Yo no, el tutorial Ay, te sale no. otra vez, ¿no? Vamos, vamos, vamos ¿Quieres que te enseñe como salen las fuerzas? ¡No! <risa> ¡Vamos! ¡Que te ayudo! <risa> <risa> ¡Oh, que me he caído tirando para atrás! ¡Puto manco! El retraso. qué bueno, tío! ¡Oh, que DAP! ¡Que DAP! Ha hecho un <risa> DAP ahí no que mate. <risa> yeah. Vamos, Gamanas hacia arriba. Y como lo gorila. uh, uh, uh. <risa> <risa> Vamos, vamos. Espérate, espérate, espérate, espérate. ¿Esto cómo era? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? Ah, pero funciona ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Ves? Se le está aguantando ahí. Yo, yo te la aguanto. Yo te la aguanto. Ayúdame, Broste. Broste, ayúdame a aguantarle. Voy, voy. Por favor. Que voy. Que estoy viendo. Ay, hago, hago los para el niño. ¡Suéltame la pichada del hombre, ¡Vamos! ¡Te que ir para casa! ¡No quiero! <risa> vamos, que la abuela nos ha hecho lentejas ¡Vámonos! Sí. ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Pero, pero, pero este juego! ¡A toma por culo! ¡Venga! Vengo. ¡Venga, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, mi pata de cartón! ¡Qué, qué, qué retraso! <risa> <risa> ¡Madre mía! Para correr, se puede correr o así de lento siempre? Y ¡Oh! ¡Oh! De ¡Oh! oh. <ríe> Ahora te tienes que caer en <risa> No, Es que caeremos así, verdad. Ah, nos hemos pasado el primer nivel, ¿no? Es el tutorial. Es el video tutorial. Vamos. ¿Cuál tren? ver. Okay. Podemos, el... Podemos hacer el parkour ahí en el tren. <risa> Vamos no por culo, vamos mismo. No, no, no. <risa> <risa> no, no. No, no. No, no. No, no. No, te No, no. No, <risa> no. ¡Eh, no. Oye, espérate, ¿Lo has visto nunca un con con un correo de Navidad? <ríe> A ver ¡Oh! <ríe> No puedo moverlo de solo, tío Ah, porque no está ¿Y esto? Espérate, espérate, espérate. Ah, <ríe> ah, vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo no, no, lo entiendo. Wolfcrash para... El libro está diseñado para que tengas que usar la puerta Y digo puerta, puertas, tío No jodas, tío sí. oh, ¿Wahacks, tío, o algo Ya te has pasado Paul? Nos hemos sacado el platino ya, esto Mira, mira, mira, pros, ¿no? Si, si pasamos por aquí, nos, nos, nos saltamos medio nivel, casi A ver... ¡Otro día. Sí, baby, sí Baby, no... De casi nada me caigo, tío No, no vas a poder ir. vamos Vamos, cogido esto de la mano, ¿eh? No te tires Venga, cógeme de la mano, cógeme, cógeme, de la mano. Wow, ¿has visto la cadena que llevo? Torre Cógeme de las manitos. Va, una, dos. ¡Sí! Una <risa> <risa> me he quedado? <risa> <risa> me he quedado pillado, tío. ¿Cómo abrazas? nos hemos pasado la área en modo jas. Sí, sí, sí, ¿eh? somos unos pros, raro. tío. A ver, esto intuyo que la caja, ¿eh? No, no. Pero te ayudo, te ayudo, yo ayudo. ¡No te me caigas! ¡No! Soy papá no lo que bajar, ¿no? Te no, ayudo, te ayudo, no. te ayudo Déjate, déjate me polla como una olla! ¡No! ¡No, me da la barba! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, ay! ¡Qué bien! ¡Moder! Vale. ¡Se va a estar la tragedia! ¿No? ¡Sí o no! ¿No? ¿Sí, o no? ¿Sí? ¡Sí ¡Sí Mira, entre los dos Yo llevo así, te llevas la caja ¡Ah! ¡No, por culo. <risa> ¡Qué perro Ay, estoy llorando ya, tío. Vamos a tirar. Ah, va, ahora sí, ahora sí, eh. Venga. Vamos, vamos, vamos, vamos. Bombo, bombo. Bombo, bombo. Y aquí, los hacks. ¿Podemos hacer los hacks aquí? Sí. ¡Mamía, Willy! <risa> sí, nena. Y aquí también, creo. Puta. ¡Qué perro! <risa> no hay nada al otro lado, no hay nada al otro lado. Ese, eh, nos pasamos el nivel así ya. Pues nos los pasamos, ¿eh? vamos a los chungos, tío. Lo hard. Ah, claro, que sí lo podemos, eh. Espera. A ver, ¿cómo se ¿Cómo se cambiaba Claro, ¿Qué? claro, vamos a poner la, la, la, la caja aquí encima lo rojo y saltamos, o oh, ahí encima. Eh, miramos para aquí. Como unos pros. ¡Súbela, Willy! Vamos, vámonos, vámonos. Eh, mala grabar esto, en verdad. Está guay. Dice una <risa> cerrada esto, eh. Sí, sí, sí. A, ver, a ver, a ver, si me paso el juego así. Espérate, eh. ¿Sí? Ahora si cuenta. <risa> ¿Sí? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Qué feo Vale, va. Venga, venga. Yo, yo de la puntica va. Espérate. Esto, esto va a salir muy mal, eh. Espérate, espérate, espérate. Venga, eh. Venga, eh. Venga. con Venga. dos manos Vamos a coger a carrer. Venga. Venga. Venga. Venga. A ya la cuerda se ¿no? No, ¿sabes? no, la cuerda, ¿qué? No. qué ya está, chicos, ya por ahora la podemos dejar por aquí, eh, a ver si se os ha hecho corto, vendrá otro, de aquí nada, a ver si tengo un tiempo un ratito y lo edito nada, que me queda cuatro cositas, a ver si cojo un poco de tiempo. Os quería decir un uh, sorry por esto ausente a estas dos semanitas que he estado fuera por viajes, familia y cosas personales, estado fuera y bueno, se me ha complicado editar y tal, pero bueno, ya se ha ido solucionando, he ido grabando y tal y bueno, a ver, le vamos a meter caña ya al canal, me vais diciendo sobre todo qué es lo que os gusta, qué es lo que no, qué es lo que, no sé, es un una cosa que os gusta a vosotros y que yo también me lo pase bien, no? Tenemos que hacer una, encontrar algo que nos vaya bien a los dos, porque no sé qué tipo de, de vídeo quiero grabar aún, o sea, no sé si hacer todo de gameplays de juegos o un poco más adelante hacer como un challenger con alguien, más, un poco más adelante hacer algo, un plan, tipo vlog, no sé lo no estoy pensando, estoy meditando, el canal está cogiendo forma, hay mucha gente que está uniendo ahora, está viendo cosas, estoy aprendiendo, sobre todo que me está costando, es una cosa que es nueva para mí y nada que te suscribas si no lo estás, que le des like y nos vemos en el próximo vídeo, para